Bienvenidos a un nuevo blog con las pintas de siempre, pero súper contenta porque hoy vienen mis amigas. ¡Uh! Se supone que ya han salido de Córdoba y yo estoy aquí, que voy a ver si recojo eso, que es lo que tenía colgado en el tendedero, y lo dejo así todo como bien mono, que en este tiempo tampoco me ha dado mmm, mucho tiempo a desordenarlo y a ponerlo todo muy mal. De hecho, hoy van a venir también a limpiar, así que me parece fantabuloso. Y me llaman en manos a la obra que hay que ganar tiempo de que llegue. Estoy muy ilusionada de verdad. <música> Por pues no que estaba yo lavando mi ropa en el lavabo y me ha acordado de que hoy es el mercado de segunda mano, le he escrito a esta gente a ver cuánto le queda y por pues si eso me llevó es que sé que al final no me va a dar tiempo a llegarme. Le queda media hora. Así que no voy a ir, las voy a esperar y mientras tanto me voy a pintar las uñas con este pinta uñas monísimo que me comprometí el otro día en el primo y solo me lo probé en esta y me he toda la otra. Y porque qué quitamos, sepan. A falta de pan, buenas son tortas. Hemos hecho croquetas, oh, el bueno. primer plato al nombre de Bea, muy rica. Aquí están las demás. Está? Era una croqueta! Están muy buenas, pero siempre nos quedará la tortilla de la madre de Bea. Que se seguro, seguro, seguro que está buena. Hola, <risa> raramente en mi persona eh, llevo todo el día sin grabar nada porque de la emoción se me ha olvidado Pero mmm, nos dormimos la siesta, bueno, fuimos al mercado de segunda mano Comimos, nos dormimos la siesta, hemos bajado a la piscina y ahora estamos en la playa si O sea, grabado. es que no ha cundido muchísimo el día, ¿eh? Lo de comer si lo ha grabado, las croquetas es Ah, es verdad, las croquetas, bueno, pues eso Y ahora pues Pero estamos en la playa, no, no pasa nada y os voy a enseñar que lo que estamos haciendo, plan de chile. Esto y esto es ¡Hola! Hola. <risa> ha venido nuestro amigo. Si y le hemos comprado a una sacarte, pulserilla. Yo tengo de... Pero es gratis bailar, pegadito. Yo no tengo chapaño, Pero sí cervecita en la playa. Madre mía, no os vaya a creer lo que me ha pasado. <risa> eh, recogemos las toallas para irnos. <risa> y.. Y digo, uy, mi chancla, me pongo a mirar las chancla y dice, aseguro que está debajo de mi toalla. Levantamos la toalla y no estaban las chanclas. Y digo, eh, nuevo, no crees que haya perdido las chanclas. Efectivamente, las chanclas estaban en el primer sitio que nos pusimos, pues ahí estaba la chancla esperándome, pero súper abandonadísima, en plan, súper lejos. Digo, eh, la cabeza me la podría haber dejado con las chanclas. La cena que tras dos horas aproximadamente nos ha hecho la cocinera Elena. Aproveche. Reconozco que otra vez se me ha olvidado grabar nada, porque es que nos hemos duchado y todo. Me he puesto a editar un poquito el vídeo que quiero subir al jueves, que creo que no me ha dado tiempo a subir, y se me olvida. Lo siento, la verdad. ¿La he subido foto malita. a Instagram, la cualidad me cuesta aquí. ¿Y qué? Que estás malita. Ahí estoy malita. Las patatas que me comí en la playa me han sentado regular. La verdad, lo he pasado, lo he pasado un poquito, unos instantes de penumbra, pero bueno. Ya estoy bien. Ellas que han venido en pijama a pedir mojito para llevar. ¿Cómo me el alguna? Gracias. Eso es verdad. Mire, decía, un has perdón. No veáis la que no ha dado de verdad, se lo digo, yo que ya costé por levantarme. Me salí a la terraza y estuve leyendo y luego para las 10 y media o así, eh, desperté a esta y ya me puse a recoger la mesa de lo que estuvimos viviendo ayer. Y ahora voy a bajar a comprar el pan y ¿qué me va a comprar? solo el pan, para desayunar que tengo hambre que raro y queremos bajar, la idea es querer bajar a la playa, no me no, gusta la playa pero ahí así, me sacrifico es en normal, entiendo que han venido a la playa para bañarse en la playa <ríe> y no bañarse en la piscina, lógico he de reconocer que a la vez llegar al supermercado voy a dar un poco de vergüenza el, a ver, al pijama ya he visto que pijama el pantalón es amarillo, pero bueno al final compré también la Pesy y así me evito después tener que bajar. Eh, tostando pan, eh, esperando que no salte... ¡Uy! Coño, qué susto. Toma, el desayunito que se ha marcado en niña, madre. Aproveche. ¿Está Intentando. ¿Ella mismo toca qué? Esto único. A Este me podía haber quitado esto, coño. Yo. Estoy yo aquí a fixar. Intentando montar la sombrilla aparte, uno. Oye, eh, tan mal. El otro día no costó mal. Ya tenemos la sombrillita montada, nuestras cosas colocadas, estos cuerpos se cerrados echándose crema y la chancla a la sombra. Os voy a contar una serie de hechos que no han sucedido en el día de hoy. En primer lugar, <risa> hemos descubierto que, <risa> que después de toda la tarde en la piscina, Bea se bajó con el, con el bikini del revés. O sea, la parte del culo, que es brasileño, la, lleva... la llevaba para adelante y la parte de adelante la llevaba atrás. Y hablando con el socorrista, el caso que nosotros veíamos como que se le quedaba un poco ajustado de adelante. Dice, voy a probar, voy a ponérmelo de la otra forma. Efectivamente, lo llevaba del revés. Paso número 2. Eh, nos hemos sentado en la playa al lado de unos mozos bastante aparentes eh, que han empezado a hablar y estaban hablando en inglés por lo que hemos intuido que son ingleses pues se han metido en la playa y, y sus han palabras a, a la entrada ha sido está buenísima no, está, tremenda, está tremenda está tremenda está tremenda y nosotras oh, no. No, no esa frase no es del norte de Inglaterra, eso no es muy londinense. Pues hemos hecho una paradita técnica antes de comer para eh, degustar este maravilloso apetito. Que aproveche también. Bueno, hemos estado en la piscina y ahora eh, Elena nos está haciendo una delicatese. ¡Uh! ¡Qué guapa sí! Nos, está, nos va a delitar con su eh, receta de macarrones con tomate. Que la verdad le sale muy bueno, ¿eh? Todo se ha dicho. Y de mientras vea mmm, está llenando vasitos porque como hay escasas de de agua y no hay mmm, casi hielo, vasito al congelador y eso es lo que luego vamos a usar para tomar las cosas. Ahí. Y yo mientras voy a cortar un trozo de tortilla para comérmelo con, con calillos, que me encanta. ¿Mm? He de decir que esto se calienta, pero luego mmm, se, descalienta. se descalienta. O sea, antes estaba el agua hirviendo y ahora pues de pronto padre, ¿eh? pues ya no hierve. Aquí está la cebolla que no tenemos fin y la vamos a partir todo y que sea lo que Dios quiera. Y os voy a enseñar a unos visitantes que tenemos especiales. Dos, señora Gaviota. Hola, chicas. Llevan ahí toda la distamina. Como me mira. Hola, señora Gaviota. Madre mía, qué plato de macarrones, chaval. no van salir por la oreja. A ver, supongamos que Elena coge, se tira por el tobogán, se hace la pirula y cuando eso, pues tiene sangre en la oreja y va a los socorristas, y los socorristas se le echan agua de suero, suero y, de ese, de y le dice que hombre, que lo suyo sería que fuera al médico. Vamos al médico, y que no se lo miran, y, y de allí le han mandado a urgencia, o sea, es que hemos pasado del de de médico de o sea, Benalmádena al hospital de Málaga, a que le den punto en la oreja, por favor, la oreja. Con mi poquito de parte y todo, en el que pone que he sido toda una campeona. Es verdad, ¿eh? pone que ha sido todo en todo momento colaborativa. Es verdad, esa la de mi amiga. Este, este es año me más colaborativa. Así que bueno, que estamos buscando a ver qué es lo que pasa y cuando salgamos, pues nos pues, seguimos contando qué fuerte. muy bien, chicos, no se preocupen. Claro, ya lo estamos contando porque ya está tranquila, ya está bien, ya solo queda lo peor que okay, a ver, hay que pasarlo. Así que venga. Ahora nos vemos. Ya estamos de vuelta en el apartamento. Son las 11 de la noche. Hemos pasado allí mucho rato. Al final eh, pasamos a la traumatología. La tenía que ver el cirujano plástico para coserle la oreja. Y le han dado tres puntos. Está muy bien. La verdad es que lo estaba pasando regular porque cuando le estaban pinchando la, la anestesia, estaba allí la pobre sufriendo y yo lo estaba pasando fatal. Yo no la podía mirar ni nada. Pero bueno, luego la verdad es que bien, se han quedado los puntos perfectos. Es que son precioso te lo juro. De verdad, a mí me encanta. Y ahora voy a enseñar cómo tiene la oreja, pobrecita. Qué mona, qué guay. Y la pobre Bea estaba esperándonos en el coche todo el rato. A las seis o así, y eh, son las once de la noche. Así que imagínate, tira pobre chica ya nos esperando en el coche. Pero bueno, ya estamos aquí. Ahora estamos haciendo decenas. Que nos vamos a cenar eh, a la salud de Elena, que no quiere cenar mm, los acabos de su madre, con patata fritas, si Dios quiere. Y bueno, voy a enseñar la orejita de, de Elena, que ya se ha duchado y es un poquito más personal. Ahora mismo tiene la orejita así. Tenía la mascarilla, la pobre, no se la podía quitar. Y ahora le estaba intentando quitar la mascarilla, se la he tenido que romper. Y luego, para finalizar, le he hecho así, de... toma, <risa> para que se te quede bien. Que la madre de Ay, ¿tú qué no no lo sabe? Le duele, que Papi le Me un en la oreja? Bueno, eh, por cierto, aquí todo el mundo es guapísimo. Es que todo el mundo es guapísimo. Cuando hemos entrado a la última sala ya, la de traumatología, el médico era guapísimo. Las enfermeras eran guapísimas. La cirujana plástica era guapísima. Es que todo el mundo era guapísimo. Es que era guapísimo. Nosotros, con todas las pintacas de la piscina, allí medio, yo qué sé, despeinar <ríe> Luego era muy simpático. La verdad, todo se ha dicho que en el día de hoy, tanto como los socorristas, la gente del centro de salud, la gente del hospital, ha sido súper agradable. Eh, de hecho, cuando ha entrado con él de este, porque estábamos muy nerviosa y le han quitado él lo que tenía aquí puesto y todo, eh, le ha dicho el médico que, que si quería que aprovechando que tenía el agujero le un pendiente. <risa> Qué mono. Pero muy bien. Estamos muy contentas y ya con ganas de descansar. Yo tengo sueño, tengo más sueño que una canasta de gato. ¿Habéis escuchado alguna vez esa expresión? Porque la gente me dice que no, pero yo... Yo sí, yo la digo siempre. ¡A los ricos, a todos de la Loli! Buenos días. Esta mañana me levanté, fui a ver el amanecer, como todos los días de mi vida. Me vine, eh, pasé las cosas al móvil porque ya no tenía más espacio entre lo de ayer y lo del amanecer. Y me puse a leer y la verdad es que me ilusioné y no quería dejar de leer un capítulo, otro, otro. Porque ya es como que va llegándose al final y me queda muy poquito y estoy súper intrigada. Pero al final ya me convenció sobre las 10 y cuarto o así. He bajado al supermercado, he comprado el pan y le he comprado a Elena el betadine se lo tiene que echar y ahora voy a ver si le preparo el desayuno a estas buenas mozas y nos llegamos a la farmacia porque el betadine se lo compraba abajo, pero se nos había olvidado que también hay que comprar apósito para que se cambie todo aquí. Dice que ha dormido muy bien, así que podéis estar tranquilos, que ha dormido el tirón. Es una campeona. Ay. No me coméis nada, de verdad, ya no voy a traer ningún lado. ¿Esto puede ser pequeño? Pues yo me voy a una tostada más grande porque tengo hambre. algo. No, no, no, no. Yo confío que cuando te vayas vas a cerrar la ventana y me dejas aquí que parece que estaba en de la hambre. Voy a tener que animar la tostadita. No. Oh, es que todavía no era muy temprano. Yo te... No te de Saco la tostada de la terraza y le digo, a ver, ¿ya están la tostada en la terraza para que viniera para acá? Pues total, que ha venido, se ha asomado al balcón y me dice, tía, mira, hay un calcetín en el de ser que se ha perdido un calcetín. Me asomo y lo veo ahí, digo, hoy. Y ahora veo que en mi tendedero, en el suelo, había un calcetín blanco. Digo, eh, no sé por qué me da que el calcetín es mío. Pues no, he cogido el calcetín que había debajo del tendedero y no era mío. Pero es que, no contenta con eso porque es que estaban los calcetines muy limpios pero tenía una cosa marrón, como de tierrecilla o algo de eso. Digo, a lo mejor lo atendido? ¿Es que los tenía atendidos. ¿En qué momento a alguien se le cae por el balcón unos calcetines sucios? ¿En qué momento? Bueno, pues estaban sucios, que lo de olido, vamos, que lo de olido. <risa> Miri, te estoy te eh. estoy grabando. <risa> asu, es que esto ha aparecido en nuestra terraza, ¿vale? Y yo digo, porque me has encontrado uno en el patio, en el jardín. Digo, bueno, a ver si va a ser el mío, porque está el otro blanco ahí. No, no es mío. Pero sucio. ¿Esto? Esto es mierda, pero ¿qué, qué huele veo que eso todavía? ¿Qué que hago con el calcetín? Tíralo para abajo, que lo a los dos juntos. Venga, no te lo pienses. Si tiene que ir a por uno, tiene que ir a por el otro. <risa> Uy. ¿Y eso el además Ahora que um, he cogido el calcetín, claro, digo, ¿qué hago con el calcetín? Y me ha dicho, vea a tía, tíralo al patio, o sea, tíralo al jardín. Porque el que vaya a recoger un calcetín pues recogerá al otro. He tirado el calcetín al jardín con tan buena suerte que me ha visto el vecino este de aquí abajo. Y estaba ya como poniendo cara así. Claro, le he que explicar al hombre que el calcetín no era mío, que es que alguien se, se le ha caído, lo que había... ¡Qué vergüenza! Por favor, que, que ese hombre, que, que yo lo conozca ese hombre toda la vida del señor ahí. Y, y, y, y dirá, escucha la guarra esta. De verdad, pero guarro, que sea, que peste, que peste, todavía tengo el mal cuerpo. ¿Veis? Esos son los calcetines. Ese era el que estaba ya tirado en el jardín, que yo lo he visto muy grande. Pero claro, al encontrarme yo ese, digo, pues si está en mi terraza, tiene que ser mío. Pero no, no era mío. Chicos, nos vamos a la playa con Elena y su audio. Ay, <risa> que ya me río, pero ya lo pasé muy mal. Hemos vuelto a las buenas costumbres porque nos habíamos parado en el bar a tomarnos un mojito y nos íbamos a pedir tres por dos, aunque Elena no quería. Y... Por lo visto, al tomártelo allí, ya no es 3x2, tiene Me que ser que te lo lleves. Hemos dicho, bueno, vale, Ajá. pues nada, no venimos aquí a la terraza. Y ya hemos aprovechado, hemos sacado las camusas, las aceituna se nos ha montado el plié, el, el plan, la mar de bien. Ya van las tías súper arregladas. Y vamos a ver si cogemos un Uber. Porque... Sí, porque nos da la gana, que hace mucho tiempo que no cogemos uno que en Córdoba no hay. Y queremos subir en uva y luego ya nos bajaremos, subimos andando, si sí. yo no lo permite así. A ver que nos depara el futuro. ¡Ay, la farona Porque como no hemos estado esperando suficientemente rato, por cierto, he perdido la dilata en la piscina, vale eh, hemos venido a cenar a Burger Avenida, y os voy a enseñar qué es lo que nos hemos pedido porque me encanta, ¿vale? Es muy maravilla. Todo lo que hemos pedido me encanta. Me he acordado un poco tarde, pero nos hemos pedido un campero de tortilla francesa, eh, hamburguesa completa y un. No, hamburguesa completa y un campero de pollo. Buenísimo chicos, de verdad que aprovechen, me muero de hambre, adiós. Buenos días, después de toda la mañana sin saber sobre nosotras y el día de hoy es casi que tampoco he visto, no pasa nada, ya todos sabemos a qué venimos. Hemos recogido esta mañana las cosas del apartamento porque ya lo tenemos que dejar y no hemos venido a echar el día a Plaza Mayor y después tiraremos para Portuguita porque se acabaron las vacaciones, el final del verano yo... Oh, tengo pelos de llevar sin peinarme un mes, lo reconozco y allá en la piscina perdí la dilatación y me he dado cuenta que, mira, está la oreja morena y el blanco de, de la dilatación. Cuando llegamos a Córdoba, ahí se vea que me va a llevar. ¡Venga, poneros, un planito con la vaca. Confirmar que he perdido a mi amiga. Son las 12 menos 5 y estamos esperando a que abra el taco, Bell Porque hemos pensado que, como ya lo hemos visto tú, vamos a comer y nos vamos a llevar a Por muy temprano que sea, como tampoco hemos desayunado, tampoco no hay problema, porque ya es tarde, como para tostadas. Temprano para comer, pero bueno, eso es, sea, hambre siempre hay. Y. Y eso, quiero taco Bell porque tengo muchas ganas de taco Bell porque en Córdoba todavía no lo han abierto. Y la última vez que me lo comí fue cuando fui a Sevilla. Elena y yo hemos pedido taco Bell para compartir, y Vea, como no estaba segura de que le gustara, se ha King. Madonna, uy. Quería llevarme los nachos y las patatas que habían sobrado, y se si puede ser más apaña que esta chiquilla, ¿y mucho la caliada. Y ahora ella está poniendo ahí sus dos tiritas. Y yo qué guapo, es que ¿Quién se ha dormido a las siete? Se le ha olvidado que estaba grabando un vlog. La número uno. Bueno, llegamos sobre las tres y medio así. Eh, me dormí las La Sears Me he levantado, estoy mirando ya las cosas normales que hago. Me he planchado mi pelo, soy una persona normal. Y ahora voy a ver si me reencuentro con el ERA, que estoy súper cansada, pero tengo ganas de verla. Y vamos a ver si nos juntamos su papá, mi papá y estamos...